Buenas tardes, tras el parón de las vacaciones volvemos con el Vila Timeforma, el informativo semanal de la Vila. Nuevo semestre, nuevas noticias. La Vila acaba de aprobar una nueva normativa que pretende penalizar a los pisos que dejen bolsas de basura en las áreas comunes como los pasillos y los rellenos. Los pisos infractores deberán pagar una multa de 50 euros por este tipo de incidencias. La noticia ha provocado cierto revuelo en las redes sociales, sobre todo en lo que se refiere al sistema de aplicación de la norma. Sin embargo, ya se ha aclarado que todas las infracciones serán confirmadas por las cámaras de vigilancia y por el personal de seguridad y limpieza. Desde la vela remarcan que la norma no es precisamente nueva y que consta en el reglamento de régimen interno, que forma parte del contrato de residencia. La normativa no se aplicaba estrictamente hasta ahora, pero la reincidencia en casos de incivismo, como se puede ver en estas imágenes del bloque K antes de las navidades, ha llevado a la gestión de la vila a endurecerla. Pues bien, porque por ahí en algunos bloques está toda la basura en los pasillos entonces pues yo en mi bloque hay una chica que lo deja todo fuera y no sé, está un poco asqueroso y vuelve bastante mal. También hay basura por el suelo. Me parece bien, pero creo que tendrían que poner más containers. Eh, porque están en las juntas y la verdad es que es malo, pero es de muy cerdo tirar la basura por, por donde te pille. Y creo que está bien. Bueno, la verdad es que me parece bien, porque últimamente estuve paseando por aquí y había bastantes bolsas de basura así por el suelo y tal, y así a lo mejor la gente aprende un poco a, a dejarla en el sitio que le corresponde. Y Esperemos que así se conciencien los vilatanos. Más noticias. La vila acaba de cerrar un contrato con la Academia de Fotoperiodistas Kevlar, que imparte cursos de fotoperiodismo en zonas de riesgo. El acuerdo consiste en un descuento del 10% a los residentes de la vila en el curso de dos semanas que se llevará a cabo en Bosnia-Herzegovina este verano. Kevlar Fotoperiodistas lleva 11 años enseñando a sus alumnos cómo conseguir fotografías con un interés social e informativo. Una buena oportunidad para los vilatanos a los que les interese la fotografía. Otras actividades que pueden desarrollar los vilatanos es participar en los dos concursos que ya están en marcha. Se trata de los concursos de relatos breves y fotografía. Podéis consultar las bases en la sección Archivos del grupo Vilas People y participar por correo enviando vuestra foto o relato a vilatansclubderesidents@gmail.com. También os queremos recordar que ya se está contabilizando el gasto energético de los pisos participantes en el concurso de ahorro energético. Y ahora los deportes con la liga que vuelve tras el parón de vacaciones como el bilatán el Semenap se impuso con claridad por 16-1 a a The Jokers en el primer partido de la séptima jornada de la Liga. Los blancos demostraron su superioridad en todo momento y se adelantaron los 5 segundos gracias a un gran gol de Jordi desde el centro del campo. Los goles se sucedieron a favor del Semenap de manera continua, mientras que The Jokers tuvo buenas ocasiones de gol liderados por uno de los mejores jugadores de la Liga, Lucas. De esta manera, la primera parte acabaría con un resultado de 8-0. Bueno, la primera parte no ha ido bien, pero ¿qué, qué creéis que está fallando en el... y qué podéis mejorar para la segunda parte? Hoy somos muy pocos, la verdad es que tenemos un equipo reducido y estamos muy cansados. Entrenamos la mayoría y venimos reventados, hoy son las 11, pero bueno, tampoco somos un equipo muy poco regular. Es normal, sois superiores, no hay, no hay mucho que hacer. A ver si marcamos algún gol y ya está, es todo. La segunda parte sigo la misma técnica que la primera. El Semenap llegaba con facilidad y buen juego a la portería rival con su delantero George anotando un gol tras otro. Los rojos no desistían y consiguieron el gol de la honra con una vaselina de bella factura de Lucas sobre el portero rival. El partido finalizó con un resultado de 16-1 a 1 a favor del equipo blanco. Este partido le permite seguir la lucha por el título de Liga y The Jokers sigue la zona baja de la tabla. Bueno Sergio, habéis ganado todos los partidos menos uno que perdiste contra Porto Alegre. ¿Cómo os veis de cara a ganar la Liga? Bueno, según los partidos que hemos jugado, nos hemos quitado ya un rival directo que fue contra Lin. Eh, les ganamos. Ahora nos quedan dos enfrentamientos directos contra Dallas y contra Bengalas, que son que por ahí pasan nuestras opciones a, a ganar esta liga o, o no. Bueno, esto han sido los deportes con Alejandro Mendoza. Como siempre, después de los deportes tenemos las noticias Erasmus. Este semestre la Vila ha recibido un nuevo grupo de estudiantes internacionales de todo el mundo. Ahora mismo se están llevando a cabo lo que son las reuniones informativas, donde damos información básica de la UAB Barcelona y la Vila. Luego, pues en fin de semana tenemos otras actividades, como pueden ser deportes. Y en este caso, ahora mismo, este domingo nos vamos a, a Montserrat.